En el Día del Amor y la Amistad a muchos de nosotros solo nos importa que nos vean con muchos regalos, demostrando así a todo mundo cuánto nos quiere nuestra pareja y amigos. Sin embargo, no nos fijamos en que este día es algo más... que solo material. Se nos olvida que no necesitamos un 14 de febrero, podemos hacerlo todos los días, inclusive sin gastar tanto dinero. Bastará con buenos actos para que nuestros seres queridos se den cuenta de cuánto nos importan. Por esto que el equipo de unamos pet les tiene un pequeño mensaje. El amor no distingue razas, sexo, edad ni religión. Felicidad del amor y la amistad.